Ya. Yes. Feliz me muero. Feliz me muero. Sí, pues. Feliz ya me muero. Feliz año nuevo. Sí. ¿Y eso qué es decir? Sí, pues. Feliz el... año nuevo. ¿Para qué hablas así? Porque es una persona viejita con con el, Con mortezo. Con, el, con, diente, sí, sí, sí, sí, con placa. Yo no tengo que se Le, placa. le dice, ¡Feliz año nuevo! La, y la viejita le dice, ¡Pero si no es año nuevo! ¡No! no ¡Feliz año nuevo! ¡El no. No, no le encuentro la vida no. ¡Qué fome! No. ¡Qué fome! Por eso, por eso. No. ¡Feliz año nuevo.